Yo, como dificultades principales, eh, creo que hablaría de una re de resistencias que no son comunes a todas. ¿no? O sea, yo creo que a todas nos suenan y en todos los colectivos nos han pasado con otros temas, no solo a la hora de incorporar esta apuesta feminista en el cotidiano de nuestros grupos. ¿no? Yo creo que son hoy en día eh, hemos conseguido que haya una legitimación del discurso feminista y de la apuesta por la igualdad que hace que ya es difícil, sobre todo en el ámbito social, que ciertas personas o organizaciones se pongan una resistencia frontal a abordar temas de igualdad y yo creo que eso es un logro, eso no es algo casual, pero ahora nos encontramos con resistencias mucho más sutiles y civilinas, ¿no? Nadie diga, no, no, no, yo apostar por la igualdad en mi colectivo, no, no, no, eso no nos da tiempo, porque es terrible, pero puede establecer ciertas estrategias para hacerlo, ¿no? Entonces yo diría que nos hemos encontrado en este proceso ya previamente, nos hemos encontrado con que hay organizaciones que dicen sí, sí, qué interesante, pero no lo hacen. ¿no? Hay, hay apuestas que mueren por el camino, que caen en agujeros negros, que nadie sabe qué pasó con ellos. Si les preguntas dicen sí, sí, sí nos interesa un montón, ya nos vamos a poner a ello. Es que no nos ha dado tiempo. No no nos ha dado tiempo, ha habido otros temas más urgentes, ¿no? pero todo esto de lo que habla es de que no hay una apuesta política real. ¿no? o sea Podemos en ciertos momentos ser flexibles y decir nos ha pasado esto, nos toca retrasar esto una semana, no pasa nada. Pero cuando algo se retrasa in eternum, ¿no? cuando, cuando han pasado meses y este taller que queríamos hacer de revisar nuestro modelo de trabajo desde una mirada feminista ha desaparecido, no, una, nunca llegó el recurso para contratar a esa especialista estupenda que nos iba a dar el taller, nunca... Hay, hay una falta de voluntad política real, ¿no? Y eso es lo que más nos encontramos a día de hoy. O yo no lo sé, no entiendo, ¿no? Cuando eso implica una apuesta organizativa en poner los medios para que contemos con conocimientos suficientes y, sobre todo, con el tiempo y el espacio adecuado para ponerlo para ponerlo en marcha. ¿no? Yo creo que esas son las principales resistencias que, que nos encontramos hoy en día. De aprendizajes, bueno, claro, con estas resistencias son mucho más sutiles. ¿no? O sea, al final es mucho más difícil poner en el centro de una reunión si hay un problema realmente con eso porque la gente te va a decir, ¿qué va? Si estamos en ello, estamos en ello espera que no nos ha dado tiempo, ¿no? entonces ahí es importante hacer un seguimiento continuado ¿no? y poner las cosas sobre la mesa de la manera más, más periódica posible, ¿no? hacerlas visibles ¿no? y, y que las disputamos, porque en el fondo cuando hablamos de cambios estructurales de nuestras organizaciones estamos hablando de romper con los privilegios que a día de hoy se dan y esto implica una revisión completa de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo que si a nadie le molesta lo que estamos haciendo es que esto está cambiando bastante poco, ¿no? O sea, yo he estado en algunos contextos que todo el mundo me dice «Sí, qué bien, es estupendo, estamos súper de acuerdo». Digo «algo estamos haciendo mal». Porque si todo el mundo está de acuerdo, y esto implica una revisión de privilegios en la que no se va a quedar nada igual… Si todo el mundo está de acuerdo y le parece bien, es que se piensa que el cambio va a ser mínimo, ¿no? Que va a ser hacer un protocolo de uso no sexista del lenguaje, que es muy interesante, pero si es eso solo, no es nada transformador. O va a ser conseguir que esta compañera lea el discurso la próxima vez que tengamos una rueda de prensa, que también es importante, pero en sí solo no es suficientemente transformador, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo siempre digo, cuando movemos privilegios y poderes, si no hay ningún tipo de resistencia, puede ser hasta un indicador de que estamos cambiando poco las cosas, ¿no? Las resistencias pueden ser hasta un buen indicador de cambio. ¿no? Y luego, con respecto a los aprendizajes, bueno yo eh, como decía antes, no nos da aquí para soltar toda la chapilla de todo lo que querríamos contaros, pero sí que es verdad que en el proceso del viajando por lo invisible hemos hecho una guía de viaje que retoma todos estos aprendizajes eh, más a largo plazo, pero la hemos dividido en tres ejes que para nosotras eran los elementos de mayor dificultad. ¿no? Uno que tenía que ver con todo el tema de los poderes, otro más centrado en los modelos de trabajo y otro más centrado en todo el tema de la gestión de los cuidados y los conflictos. Y en los tres hemos establecido algunas propuestas o herramientas en base a todo el trabajo que hemos estado haciendo durante un año. ¿no? Y aquí lo que planteamos es algunas herramientas concretas, como planteaba, planteaba Rosa también eh, con la guía que ha impulsado colabora Bora, intentando plantear herramientas muy concretas ¿no? que nos sirvan para el cotidiano y que esa herramienta sea la excusa para hacer, una reflexión más de fondo y que eso no se quede en una metodología concreta, sino que cambie nuestro modelo de trabajo y nuestro funcionamiento más a largo plazo. ¿no? Y aquí le hemos metido el dedo en el ojo a, a la posibilidad de establecer liderazgos y coordinaciones más rotativas que nos ayuden a empoderarnos a todas las personas del colectivo y asumir también el poder que todas las personas tenemos. Hemos entrado a incorporar también las emociones en la toma de decisiones eh, más cotidianas, ¿no? Que siempre han estado, o sea, nunca, esto no es algo nuevo, pero siempre hemos hecho como que lo emocional se queda en casa o en el pasillo o en el café y en los espacios serios tomamos las decisiones sin emociones. Y es mentira. Todas sabemos que las emociones forman parte, ¿no? Entonces, ya que lo sabemos, pongámoslas en la mesa e incorporémoslo en esta toma de decisiones, ¿no? O hemos incorporado también eh, papeles y funciones más rotativas en, en los equipos de trabajo, aprendiendo de experiencias como la de colaboradora. Hemos incorporado temas estratégicos en las agendas más allá de la economía, ¿no? como, como son elementos que tienen que ver con los aprendizajes o con, o con nuestras necesidades más cotidianas y, y todo el tema de las condiciones eh, de trabajo. Hemos incorporado organigramas que ponen la vida en el centro, ¿no? aprendiendo también de experiencias como la de Hoshimi Tumalade y ACTA u otros grupos, y le hemos metido el dedo también en el ojo a la gestión de conflictos. ¿no? Y esta es otra historia, no pensamos que se pueden prevenir, porque los conflictos son parte de la vida de las organizaciones, pero sí se pueden gestionar desde otra manera. ¿no? Entonces, o se pueden gestionar organizaciones y promover ambientes que ayuden a que los conflictos sean menos dolorosos y que aprendamos de ellos también. ¿no? Entonces, bueno, los aprendizajes son difíciles de resumir en un tita, pero por aquí... ...son algunos de los temas de donde hemos aprendido... ...gracias a la experiencia de un montón de organizaciones... ...y este sí que es verdad que quizás es otro... De, ...por lanzar uno de los últimos aprendizajes del proceso... ¿no? ...y es que esto es imposible solucionarlo solas... ¿no? ...hubo un tiempo que las Mugaris ¿no? también pensamos... ...que nos podíamos inventar una nueva rueda... ...y ya hemos aprendido que esto es imposible hacerlo solas... ...y que lo queríamos hacer con otras... ¿no? ...por eso eh, toda este, esta guía del viaje por lo invisible la hemos hecho en colectivo con otras con otras entidades. De ellas hemos aprendido y gracias a todas ellas son los aprendizajes que a día de hoy hemos compartido en la guía. Como dificultades, eh, era un poco... ¿qué, qué, hace, o sea, ¿Qué podemos hacer que sea algo, un manual, algo práctico? ¿no? Creo que antes lo, lo comentaba, lo de cómo bajar la parte, digamos, más discursiva a algo práctico. Aquí fue un poco una dificultad que tuvimos y bastante discusión de cómo no resultar demasiado teóricas, pero tampoco lo que se llamaría perder eh, ese enfoque más transformador eh, radical, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a la hora de definir, eh, nos tuvimos hasta como cierto pudor de cómo a veces te, no te adueñas, ¿no? O tú misma coges un concepto que lo metes a tu batidora y sacas otro, ahí fue digamos, como un poco pudra a la hora de, a la hora de, de definirlo, ¿no? eh, Yo diría que también otra dificultad, bueno, con, eh, con el propio proyecto en sí, fue como el, el tiempo, la dedicación. O sea, muy intenso. Y con esto, pues uno, la parte de, de financiación, ¿no? En, en nuestro caso mm, tuvimos una, bueno, una convocatoria del departamento de... Empleo, inclusión, igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, pero todo el resto del trabajo, digamos, cuando ya has empezado y ves que además hay necesidad, pues recae un poco sobre la propia organización y esto fue una dificultad en sí misma, que yo creo que también a veces... Eh, nos creemos como organizaciones muy heroínas y a costa de qué, ¿no? Entonces también para mí eh, eso fue como una reflexión muy potente que en el siguiente... O te, vuelve, te puede volver a pasar, ¿no? Generalmente te pasa porque te motivas con el proyecto, ¿no? Te vienes arriba y dices, venga, ¿no? Pero también ponerse los, ponerse los límites. Eh, eh, también otra otra dificultad fue cómo llegar a otro tipo de público que esté más fuera de tu comunidad no al final cualquier organización pues tienes tus redes estás más legitimada en unos sectores no en otros y ahí cuando hicimos sobre todo la parte del cuestionario eh, sí que nos costó llegar a otro tipo de públicos o sea, aunque se acercaron porque recibimos como respuestas de 137 personas eh, pero es verdad que hubo como cierta dificultad a acceder a gente que sabe, no está tanto más como en tu red, ¿no? Yo me preguntaba por qué me gustaría recibir un cuestionario de, eh, sí, de una empresa tecnológica, en, o sea, en la que, ¿no? gente joven, de, si es realmente este tipo de cosas se la están planteando. Pues a eso no llegamos, entiendo que eso sería una, una de las dificultades, ¿no? Y, con aprendizajes yo básicamente eh, diría, resaltaría uno, muy, que es el, el, el más obvio, eh, que es necesario algo así. O sea, y más allá de mm, teorías aparte y demás, o sea, es que es, o sea, se tiene que dar. Y creo que además hablando de, también de las nuevas generaciones, eh, cuando hablas con empresas que tienen un perfil más tecnológico y gente joven, te hablan, dicen, es que si no... Si pierden como motivación, si no tienes flexibilidad, si no, o sea, etc, etc, etc. Luego bueno, ya veremos cómo es el, el futuro, ¿no? Pero a veces también como tememos al, a ese futuro, ¿no? Todo nuevo y creo que es importante y a, y acogerlo ya. O sea, y, y en nuestro caso veíamos que es un, un debate muy interesante que a nivel más individual se está soportando eh, como se puede porque tampoco hay permisibilidad de pues eso, de decir, si un día tienes que ir a un cliente y decirle, mira, es que no puedo ir porque tengo que acompañar a mis hijos, a, no tengo que llevar a mis hijos al cole, por lo que sea, no hay permisibilidad, ¿no? Cuando esto me parece un engaño dentro de la propia sociedad, o sea, porque no sé, to todavía, todavía somos humanos. <risa> eh, y yo diría eso, como una llamada, no solo tampoco a las organizaciones, que además creo que hay una responsabilidad, pero creo que la mayor responsabilidad está también en, las, eh, en el cambio de políticas a, a nivel más macro. Esto nosotros nos, nos lo planteamos siempre como marco como ¿no? Mar, marco macro, que sabíamos que es imposible, pero eh, sí que definimos, después de hacer el estudio, hicimos, recogimos como una carta a las administraciones públicas ¿no? con pequeñas propuestas que ya la, eh, nos estaban llegando y son cosas pequeñas, ¿no? Desde cómo, cómo soportas tus cuidados, enfermedades o por qué no puedes meter en tu factura según qué gastos que tienen que ver con el cuidado. Es que si no empezamos por ahí, claro, tampoco eh, hay una cosa que entonces quién soporta, ¿no? O sea, también hay, me, me, a nosotros nos da un poco de miedo decir a ver si nos estamos encima engañando y todo este cambio también es a costa de... Entonces, eh, no, señoras, o sea, tiene que haber un cambio en, en, y no solo en lo público, privado, que también tiene, ¿no? eh, digamos, como poderes más prácticos que. Eh, y hablo desde, yo qué sé, compañías de seguros, ¿eh? O sea, eh, y creo que es necesario, o sea, no. porque. Eh, si no, no, no, vamos, no, no hay avance, pero sobre todo como aprendizaje, eh, la necesidad de hablar y poner este tema en el centro, de la vida en el centro. Y simplemente ya por añadir también la parte de hacerlo, como, como decía María, de hacerlo con otras. Eh, podríamos haber hecho, esto, o sea, yo este proyecto no hubiera sido igual, sino por la participación que hubo de. Esas 137 personas, los otros 10 casos de estudio, todas las entidades amigas que han testado las herramientas, las han leído, nos han hecho aportaciones. Por supuesto, la colaboración de la quinta ola, que trajo como esta parte ¿no? un poco más eh, conceptual. Eh, las personas que vinieron a los, a los laboratorios de co-creación, eh, pues no hubiera sido. O sea, podríamos haber hecho una guía, ¿no? Desde colaboradora, así, nos la podríamos haber inventado pero creo que no hubiera tenido ni, ni mínimo sentido. Entonces, también por añadir que, pues sí, abrirla, hay que saber cuándo abres y lo haces con otras porque parece que lleva mucho más tiempo, pero es que el proceso no tiene nada que ver.